más dura del país se vivió en esta comuna, hace 15 años estas calles estaban inundadas de militares de tanquetas habían helicópteros ametrallando desde el aire y estábamos todos escondidos en, la, en las casas hace 15 años fueron heridos y muertos muchos civiles entre ellos dos niños que eran mis hermanitos de 8 y 9 años Mucha gente inocente cayó, mucha gente en medio del conflicto también que, que participaba, muchos militares, gente de la otra parte. Gracias a Dios este país avanza y avanza hacia la paz, cada día más actores se comprometen con, con la paz, que es, que es el anhelo de todos los colombianos, de todos los seres humanos, Hoy vamos a tener acá, nos van a estar acompañando varios hermanos, varios conocidos de la casa. Entre ellos, Msicano, Yaman, EliteFam, Escalones. Entonces, yo les voy a pedir una bulla y un aplauso para Escalones. Ya estamos listos, muchachos. went <laughs> <laughs>